El Proceso Comunitario Intercultural se enmarca en el Proyecto de Intervención comunitaria Intercultural que Obra Social La Caixa promueve en diversos territorios en todo el país. Es un proceso abierto a la participación de vecinos, profesionales, técnicos, empresarios, así como representantes de las instituciones asumiendo cada uno, desde el rol que le corresponde, su responsabilidad para conseguir una sociedad mejor para todos. En Jerez, el proceso comunitario intercultural se lleva a cabo en la Zona Sur a través de CEAINC, en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez, la Junta de Andalucía, Cáritas Diocesana, la Fundación Secretariado Gitano, y con la implicación del tejido social y recursos técnicos de la Zona Sur. El primer paso fue designar un equipo cuya tarea fundamental era y es escuchar a la comunidad, promover la participación y facilitar espacios de relación y cooperación, el equipo comunitario. Realizamos 140 coloquios con vecinos, técnicos y representantes institucionales. Todo este proceso de audición y escucha activa dio lugar a un conocimiento compartido. Un diagnóstico de nuestra Zona Sur, de su situación, sus características, sus problemas, sus recursos. Y lo plasmamos en la monografía Zona Sur, una mirada compartida. El siguiente paso fue realizar una programación comunitaria orientada principalmente a la diversidad y la convivencia, poniendo el foco en la infancia, la juventud y la familia. Se pone en marcha la primera experiencia de acción comunitaria, la Escuela Abierta de Verano. Se da un paso trascendente para la sostenibilidad del proceso con el Acuerdo de Colaboración Interinstitucional para el Proceso Comunitario, suscrito en febrero de 2015 por la Caixa, el Ayuntamiento de Jerez, Junta de Andalucía, CEAIN, Cáritas y Fundación Secretariado Gitano. Seguimos trabajando y actualizando la programación comunitaria a partir de la valoración de los logros conseguidos y de la evaluación comunitaria. Las acciones que hemos llevado a cabo este curso siguen desarrollando los ejes estratégicos de la programación para convertir la Zona Sur en un territorio socialmente responsable que asume que la educación, la salud y la convivencia son tarea de todos. 55 familias han participado en espacios de relación y aprendizaje cooperativo tratando temas de interés y actualidad como riesgos en la red, acoso escolar gestión de emociones, sexualidad y crianza positiva. 125 profesionales de diferentes ámbitos como la educación, la salud o los servicios sociales han participado en formaciones conjuntas con el objetivo de mejorar sus competencias y habilidades. 146 menores han participado en esta iniciativa en la que han colaborado cinco centros educativos de la zona sur, la Flampa, ...y los clubes deportivos Chajeva 04 y DKV. 20 jóvenes han formado parte de un espacio juvenil abierto... ...ligado a las expresiones artísticas... ...y a la participación comunitaria. Veinticinco alumnos y sus familias han participado... ...en el programa de apoyo a las familias de alumnado expulsado... ...una iniciativa de los centros educativos de la zona sur... ...para dar alternativas educativas a la expulsión... 300 personas han participado en este programa orientado a promover hábitos de vida saludable y espacios de relación entre vecinos y colectivos, a través de talleres, paseos y charlas. Ya está en marcha una nueva edición de la Escuela Abierta de Verano, una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Jerez, la Junta de Andalucía, Obra Social La Caixa y Entidades Sociales. Este año, la escuela incorpora novedades como la formación de jóvenes como animadores de barrio y actividades de dinamización. Centro comunitario. Será un espacio de relación y encuentro, un punto de referencia para el proceso comunitario y sus acciones permanentes de formación, mediación y promoción de la convivencia. Estamos trabajando para que esté operativo próximamente. Caixa Proinfancia. Un programa de obra social La Caixa, orientado a romper el círculo de la pobreza a través de acciones que promueven el desarrollo social y educativo de niños, adolescentes y sus familias. La zona sur en positivo. Para trabajar los estereotipos negativos que pesan sobre la zona sur, desarrollaremos un proceso de trabajo vinculado a la estrategia municipal antirrumor huertos urbanos y pintamuros. Una iniciativa para mejorar nuestro entorno y relaciones en colaboración con el colectivo Juego con Niños, Centros Educativos y la Mesa de Salud. Siempre acompañados, un programa de obra social La Caixa orientado a detectar y evitar las situaciones de soledad y aislamiento de personas mayores. ¿Cuál es la pieza clave para hacer todo esto realidad? Tu participación. Gracias a todos los que os habéis sumado.